Esperemos que esta vez, ahora sí sea la buena Ya varias veces Ya como tres veces que intento grabar este video Ya, por favor El día de hoy, como pueden ver Estamos en un lugar totalmente diferente De mi cuarto Estamos aquí en la camita Porque este video va a ser eh, No voy a hablar de libros, bueno sí Pero les voy a hablar El cómo es que me introduje a la lectura y cómo es que me animé a subir videos a YouTube. Yo comencé con esto del, de la literatura por un maestro que tenía en la primaria, que me encantaba muchísimo cómo daba sus clases y a él le fascinaba darnos la clase de español porque siempre se tardaba más de la cuenta en darnos después pues, su clase, ¿no? Y hubo una vez en la que teníamos una lección que hablaba de la literatura y todo eso, entonces él nos compartió todo este eh, amor a la lectura que él, que él tiene acerca de la literatura eh, de los clásicos. Yo no conocía absolutamente nada, yo solamente conocía los libros del Rinconcito, que eran los que yo leía y que de repente en ocasiones yo me llevaba a mi casa, pero era como muy de repente porque había maestros que decían no, no te los lleves a tu casa. Y yo así como, duto, ¿cómo quieres que yo lea? Si no, ¿quieres que me los lleve a mi casa? Entonces, era rara vez que yo me los llevaba del rinconcito. Era como dos, tres libros que leía y así. Y este maestro me hizo como indagar un poquito más en este mundo de la lectura. Nos compartió mucho que le gustaba Julio Verne. Como tarea nos pidió como buscar ese libro. El libro que quisiéramos de Julio Verne para eh, como adentrarnos a la manera de escribir de ese señor, y ahí nos tienes. Bueno, primero, el, el profesor hablaba maravillas de Julio Verne, o sea, era la persona enamoradísima de Julio Verne, y nos compartió que cuando era niño o cuando era joven, eh, tenía él iba a los puestos de, de, de la revista y compraba estos de literatura, ¿qué les digo?, pero como tipo cómics Como tipo Mevin Pinguín O tipo eh, Archie y esas Pero en formato en, en, O sea, era una novela Era un clásico, pero en formato como cómic O como historietas pues, Para que como niños eh, Se entraran como a la lectura Pero de una manera que la pudieran comprender Entonces ahí nos tienes a todos los morrillos Buscando la mendiga novela en todo el centro, pues no encontramos nada y dada la casualidad que una vez mi mamá nos llevó al súper y estaba yo en la sección de los libros y que voy encontrando uno de Julio Verne, o sea era como, no manches ay qué padre y pues ya, ahí tienen que le dije a mi mamá como, oye me lo puedes comprar que es para la escuela y así el, el que yo compré era de la tierra a la luna de la tierra a la luna de Julio Verne y Intenté leerlo por cuenta propia, pero la verdad es que se me hizo muy, muy pesado. No entendía mucho, los nombres estaban muy raros, eh, no sabía cómo, cómo empezar, cómo entenderle. Trataba de que me gustara porque le gustaba a mi profesor y porque era un profesor al que, es que, a ver... No sé, o sea, yo no sabía que un clásico a esa edad estaba muy difícil, al menos para mí, de entenderlo Y yo quería que o sea, yo quería entender ese clásico porque mi profesor me había dicho, o sea, nos había dicho como de Es que este, este, estos cuentos, estas novelas están bien padres eh, te imaginas muchas cosas y empiezas con este, con lo otro, no, o sea, era como algo muy bonito, entonces nunca, no lo entendí, creo que lo dejé en el capítulo 6, que realmente me daba sueño, no lo entendía, los nombres eran bien raros, estaban bien largos los capítulos, y pues lo dejé ahí, hasta después creo que mi papá me consiguió... Los, las historietas de pinguín y las le, les leía y era como más o menos me introducía a la lectura un poquito después les digo que leía los libros del, del rincón este maestro se nos dejaba y a mí me dejaba llevarme uno que hubo un libro que él me prestó de ahí, no me acuerdo cómo se llama pero era de un niño que era japonés, era asiático el niño y estaba enfermo y ahí en Japón tenía como oh en China. Tenían la, como la creencia de que si hacías palomitas en, de papel o como de origami Como que cierta cantidad de palomitas te puedes curar Entonces ese niño hacía palomitas en lo que se curaba Y luego había otra niña como que también platicaba su historia Y se juntaban, algo así, no me acuerdo, pero ese cuento me gustaba bastante Y también eh, uno como, como de leyendas más o menos y de hecho me gustaba mucho el, el leer porque este maestro lo que hizo fue que me introdujo, o sea, él me inscribió. Como veía que me gustaba más o menos, o sea, era como, me llamaba la atención más que a mis compañeros. Me pidió que me metiera a, a un concurso de escritura. Este maestro me dijo como de, oye, ¿sabes qué? Como ya vi que te gusta la lectura más que a tus compañeros... Me gustaría que entraras a un concurso de, de escritura. Miren. No manchen. Wow. Miren. Es este, este libro contiene las historias o los cuentos de todos los morritos que participamos en ese entonces. Y creo que yo estoy aquí. A ver. Escribí este para el concurso y escribí otro otro Otra historia, pero esa era para la clase. Y era más o menos como tipo de, de Julio Verne, más o menos. Porque eh, esa era para su clase, nada más exclusivamente. Y este ya era diferente, era, este ya era libre. Era libre, lo que yo quisiera. Pero el otro, que era una, una, una escritura que tenía que hacer. Cuando comencé aquí en lo de Booktube, es que eso ya tiene mucho. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria consumía Youtube, lo poquito que veía de Youtubers en ese entonces y consumía, consumía videos de maquillaje porque había creo que unas de como bromas porque era wherever y luego había otros tantos que era Sandy Cohen y todos ellos y después yo seguía Yuya y de Yuya seguía como otras personas que hacían videos de maquillaje y me gustaba mucho, siempre me gustó como ver cómo se maquillan las personas y así y dada la casualidad que un día me topé con el canal de Raiza Rebeles y no hablaba, en ese entonces todavía no hablaba de libros, sino que ella subió videos hablando de maquillajes y de outfits. Y me gustó mucho la manera en cómo hablaba y me sorprendió porque las personas más jóvenes que yo veía que subían videos de maquillaje era Yuya y era ella. A mí siempre me, me gustaba como esta onda de, de los videos. Y yo siempre quise subir, y siempre quise subir, pero dije, ay no, o sea, ¿qué voy a subir? Ni siquiera cámara tengo, no tengo, o sea, ¿qué, qué? ¿Qué voy a subir? ¿Qué? Y así quedó hasta que después vi otro video de Raiza en el cual hablaba de libros. Entonces ahí fue cuando más me gustó y yo no tenía ni mínima idea de esto que ella estaba haciendo, ni siquiera tenía idea de que existían eh, o sea, sí sabía que existían libros para jóvenes pero no sabía que con otro tipo de temática eh, porque los que yo leía en la primaria eran de niños, niños y estos ya eran como más juveniles entonces, no sé, o sea, me, me sorprendió muchísimo que hablara de los libros y, y me recordó mucho a mi profesor de, de español nos introdujo mucho a la lectura pero hablándonos de sus clásicos, de lo que le gustaba y después veo a Raiza que nos introduce a la lectura pero de una manera como más fresca y me gustó más. Entonces de ahí empezaron a llegar más personas que creaban contenido. Eh, estaban Los Albertos, estaba Alexis, estaba Clara, estaba Vale Bigotes, estaban De Pastas, eh, ¿quién más estaba en ese entonces? Estaba 8.5 TV, o sea, eran varios que yo veía y que me gustaban muchísimo. Y después... Eh, por influencia de FA Compré el libro, dejó la misma estrella entonces ya sentirán el feeling que tenía con ese, porque no tenía quién más, demonios, compartirle mis sentimientos mi, mi sentir, y era como, es que necesito saber o sea, conocer quién más sabe, o sea, necesito desahogarme, necesito decirles al mundo entero lo que siento, lo que comparto y todo Pero no o sea, no, no tenía amigos con quienes compartir mis lecturas ni nada Siempre como que buscaba eh, personas que hablaran de libros y, y ya, para yo como sentir que me estaba hablando Y de, ah sí, eso es lo que yo también siento Y luego, lo, o sea, ¿saben? Después, quise yo también que subir mi contenido Pero la verdad es que me daba mucha pena Y luego no sabía cómo hablarle a la cámara Empecé a subir contenido a YouTube pero yo subía Document Your Lives primero, primero empecé a subir como videos super random de mis amigos Porque me gustaba mucho lo de la edición, grabar, buscar música O sea, como que todo eso me gustaba, me gusta todavía Y después me empecé a ver que se hacían estos de Document Your Lives Y dije, ay pues voy a hacer eso, no requiere que salga mi cara Los voy a hacer y aparte es como un recuerdo para mí de que cuando quiera volver pues ya sé que ahí está Lo puedo volver a ver cuando yo quiera Y eh, después subí un video con mi amiga Cuando fuimos a Zacatecas Y pues igual así como que toda la dinámica o Se súper padre Pero subía videos de ese tipo Y me siempre tenía las experiencia es que quiero subir videos de libros Quiero video subir videos y videos de libros Y nunca se me daba Hasta que Raiza y Claudia hicieron un bootcamp Y pues yo dije No manches de aquí soy y que me dejo ir como gorda en tobogán. Y no hombre, ya de aquí soy, mi hijos, de aquí soy. Y justamente, de hecho, empecé a la par con Sandy. Creo que Sandy ya, ya tenía, ya hacía videos, pero como que todos ahí, no que nos hayamos hecho famosillos, pero como que de ahí partió para que todos nos quitáramos como el miedo o la pena para poder subir más contenido, seguir creando más contenido. Eh, o sea, si te quedabas ahí o no, pero ya tenías como esa, esas ganas esa sensación de... Ah, no manches, o sea, ya vi que sí si le gusté a la gente, pues voy a seguir subiendo más contenido de, de libros y todo eso. Y obviamente yo no me quedé, pero de ahí surgió para yo continuar haciendo mi contenido y, y ya. O sea, y de ahí le seguí haciendo ya después de ese, de ese video que yo hice, que era creo que un video de presentación o algo así... Eh, después fueron reseñas de libros Que eran libros que yo ya tenía aquí Pero me daba pena reseñarlos Porque no sabía cómo Y me daba pena Y dije, ay, es que qué tal si me equivoco Pero existe la edición Pero qué tal si no soy concisa O no me entienden O cosas de ese tipo O sea, siempre hubo como ese miedo Pero ya dije, bueno, ¿sabes que Ya, eh, lo voy a subir así no me importa eh, ya vi que pues que no, no me va tan mal al hablarle enfrente de la cámara entonces lo voy a hacer y así fue como le empecé a hacer dije bueno ya que me valga y empecé a subir videos de las poca, de los pocos libros que tenía la comunidad de BookTube es muy pequeña what se comparten su amor por la lectura es algo muy bonito nos apoyamos muchísimo sé que este no es un tag pero me gustaría que todos mis friends de la comunidad me compartieran como sus inicios en la lectura cómo es que se motivaron para decir saben qué voy a subir videos de libros voy a compartir mis lecturas y así espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente video.